Cambiamos de asunto. El proyecto Bebe Miradas de la Asociación Autismo Burgos ha intervenido con 252 niños en sus cinco años de puesta en marcha. De ellos, 56 han sido diagnosticados de TEA, una detención temprana que ha sido posible a la tecnología. Alvar de, de tiene 18 meses y está participando en el programa Bebé Miradas. Me dijeron que si quería, pues al hermanito pequeño le podían, le podían empezar a mirar desde los cuatro meses. Y la verdad que estuve de acuerdo, me pareció una buena idea de, de que si ya tenemos al hermano en ello, pues eh, que con Alvar pudiesen empezar también pronto. Este proyecto realiza un seguimiento en el desarrollo de los bebés desde los cuatro meses hasta los 36. La intervención se desarrolla con este dispositivo que rastrea la mirada del pequeño en busca de signos de autismo. Los vídeos que se muestran a los bebés, de pantalla dividida, son como estos del ejemplo, ¿no? Un estímulo no social, una parte no social, frente a una parte más social. Con 18 meses, este programa ya es capaz de encontrar datos de alarma. Cuando el índice medio de visualización social es menor del 60%, hay un mayor riesgo de padecer este trastorno. Hay niños que no saben señalar, o sea, que no saben pedir, que no saben hacer gestos. Eso para nosotros son más datos de alarma que igual el que no haya aparecido un lenguaje verbal a esta edad, a los 18 meses. Lograr un diagnóstico lo antes posible es clave para su evolución. Es muy importante que nosotros les enseñemos algo que el resto de niños aprenden innatamente, o sea que nadie se lo enseña, nosotros se lo intentamos enseñar. Y sabemos que cuanto antes a esta intervención, antes lo van a aprender y va a mejorar muchísimo el pronóstico. Este proyecto pionero en Europa ha identificado 56 casos de TEA en 252 intervenciones.